al séptimo Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Educación Física. Y en primer lugar eh, le vamos a dar el turno de palabra a uno de los organizadores, al, al compañero y profesor Pedro, Pedro Ángel Valdivia Moral. Pedro. Bueno, buenos días a todos y a todas. ...señor secretario de Universidad de la Junta de Andalucía... ...señor decano de la Facultad de Ciencia de la Educación... ...presidente de Adige, ponentes, investigadores... ...alumnos, congresistas que nos siguen virtualmente... ...bienvenido pues a esta séptima edición... ...del Congreso Internacional en Investigación y Didáctica... ...de la Educación Física. Un año más pues nos volvemos a encontrar con las mismas ganas, con la misma ilusión y es mucho el esfuerzo y el trabajo que hay detrás para celebrar este, este evento. Muchas las dificultades, pero el estar aquí, el volver a vernos, pues nos reconforta y hace que el esfuerzo merezca la pena. ¿no? Es un congreso de educación física de nuestra área y como tal, pues tiene su parte científica, y tiene también, pues, una parte académica de enseñanza y de movimiento, porque la educación física se aprende con movimiento. Quiero centrar mis palabras pues, en la materia que nos ocupa, en la, en la educación física, ¿no? Y estamos en unos tiempos en donde se está implantando una nueva ley de educación, una nueva ley de universidades, y hay que hacer rediseños de materias curriculares, rediseños de, de grados, que hace poco pues hemos estado... Reunidos, pues viéndolo, ¿no? Y tanto por parte de, de la Junta como por parte del, del Ministerio. Y es un momento clave. Quiero destacar en este foro, pues, la importancia de nuestra asignatura. Se trata de una asignatura, de una materia que educa y forma a las personas desde sus primeros años de una manera integral, corporal e intelectualmente. Aprovecho la ocasión pues, eh, para agradecer a la Junta de Andalucía pues, ya la apuesta que hizo por nuestra materia en la anterior legislatura, pues ampliando el horario en educación física en primaria, ¿no? dando más horas de educación física en primaria, porque eh, considero que lo merece y que, y que van a seguir pues, dando a esta materia el papel que lo merece. Ahora que llegan nuevos tiempos y nuevos retos, pues aquí estamos y espero que este foro pues también sea motor para aportar en todo aquello que, que podamos eh, y podamos ayudar. ¿no? Mi última palabra, con ánimo de no extenderme más, pues quiero agradecerles a todas las personas que desde fuera se han acercado a Granada para estar con nosotros, a todos los, los que nos siguen virtualmente. Y a mis compañeros, a mis compañeros de la organización, porque sin llegar al final del Congreso le quiero dar las gracias de antemano, porque hay mucho el esfuerzo que hay detrás. Y el Congreso comienza ahora, realmente comenzó ayer, ¿no? ya con algunas comunicaciones, pero llevamos meses de, de trabajo. Y como son ya seis años los que lo han hecho bien, pues me van a permitir darles las gracias, porque sé que lo van a seguir haciendo bien. Por mi parte, pues muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenido al séptimo Congreso Internacional de Investigación Didáctica de la Educación Física. Muchas gracias. Gracias. A continuación le vamos a dar el turno de palabra al, al coorganizador del de séptimo Congreso. Internacional, así como el presidente Adiges y director del el departamento de didáctica, bueno, de, de corporal musical y plástica. Feliz ahorita. feliz. Muchas gracias. En Primer lugar y bueno, como es preceptivo, pues darle las gracias a los, a los miembros de esta, de esta mesa, a, a la doctora Herrera, al doctor Martívia al doctor Villoria por, por, bueno, por estar aquí en, en este momento en esta séptima edición. ...y dándole forma a, un, a una idea que se concibió hace aproximadamente ocho o nueve años... ...con la creación de una asociación que pudiese aglutinar a, a personas de distintos grupos de investigación... ...y de distintos lugares de Andalucía y de, y de España. Y eso que empezó como una, una cosa novedosa, una cosa que no, que no sabíamos cómo, cómo iba a salir... ...pues tiene su repercusión en que ocho años después organizamos la séptima edición de este congreso internacional, ¿no? Que, bueno, es una asociación que, que habla de jóvenes investigadores y ya somos algunos, ya somos más, más que jóvenes, ya vamos acercándonos a una edad más, más adulta. Eh, darle las gracias, yo sí se las voy a dar, a todos los, los miembros de, de Adiges, porque Adiges es como lo llaman, es una, es una, una, una gran familia, ¿no? una gran familia muchos de los, de los miembros no están aquí presentes en el acto de inauguración porque están en las mesas están cogiendo, están acreditando a personas están haciendo certificados en estos momentos pero están siempre siempre presentes eh, lo ha comentado el, el compañero Bardilla, estamos en unos en unos momentos claves dentro de la dentro de la educación física a nivel a nivel nacional y aquí en andalucía pues bueno no hemos visto beneficiados de una tercera hora de, de educación física dentro de, la, de lo que es la etapa de primaria, eso repercute en un mayor número de plazas a la hora de opositar, de, de a la hora de trabajar, una mayor calidad hacia el alumnado y potenciar lo que para nosotros es primordial como, como docentes universitarios y que formamos a esos futuros docentes, que es que los niños estén activos, que no estén dentro de un aula y que los niños se muevan. ...porque, bueno, como ya van indicando los últimos avances científicos... ...el, el componente motor es clave en el desarrollo de la, de la infancia. Eh, por, por hablar un poco más de, del Congreso... Eh, trae, ...viene gente de, toda, de todas las partes de, de España... ...tenemos mucho, muchos asistentes de, de Latinoamérica, de Chile... ...de Colombia, de México... ...que nos están escuchando, o, están escuchando... ...online... ...también tenemos compañeros portugueses... ...que se han acercado a, al evento... ...y si bien no tenemos un número... ...muy elevado de... de asistentes en este año... ...la verdad es que la, la pandemia nos hizo bastante... ...bastante daño ya que... ...este congreso pues... ...era, era un referente a nivel, a nivel nacional... por la cantidad de... de talleres que... se ...que se podían, se podían realizar... Pero bueno, la pandemia, pues no opino en el que no había no había un, una, una posibilidad de, de acercamiento, de movimiento, y ahora estamos intentando por otra vez hacer un resurgir de este de este evento científico. Eh, creo que, que la educación física, bien como he dicho, es uno de los ejes principales dentro de la, dentro de la sociedad, tanto andaluza como, como española. Creo que lo, los índices ...o los barómetros cuando se le aplican a los, a los distintos estudiantes... ...es siempre la materia que tiene una mayor aceptación... ...el noventa y tantos por ciento de los, de los escolares señalan... ...que es la asignatura que más les gusta... ...que es la que más aprende ...y entonces pues bueno, eso... ...hacerle un icono desde la asociación... ...y desde el departamento al cual represento... ...de que pues, algo se estará haciendo bien también desde, desde el mismo... ...y sin más darle las la gracias y la bienvenida... ...a este séptimo Congreso Internacional. Muchas gracias, Félix. A continuación le damos el turno de palabra... ...al doctor, el señor Ramón Herrera de las Heras... ...que es el secretario general de Universidades... ...de la Consejería de Universidades... ...Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía... ...que ha tenido el, el honor de, de acompañarnos... ...y es un lujo que estés aquí. Ramón, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, decano. Eh, en primer lugar, lógicamente, mis palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores de este congreso por invitarme a participar en, en la inauguración del mismo. Muchas gracias, Feli, gracias, Pedro y muchas gracias también, por supuesto, a la, a la facultad. Para mí es un placer volver a casa porque las primeras clases que di yo las di aquí en la Universidad de Granada, en, en la Facultad de, de Derecho. Fue un periodo corto pero, pero intenso en, en mi inicio y siempre es un placer volver a, a casa. Como digo, eh, creo que el hecho de que nos encontramos ante, una, ante la séptima edición de un congreso de estas características ya pone de manifiesto la importancia y el éxito, como decía Pedro, del de mismo, ¿no? Seguro que va a salir estupendamente porque tenéis ya mucha experiencia y es importante. Quería también darle la bienvenida y saludar a todos aquellos que nos están siguiendo online, que es verdad que en la pandemia hemos sufrido mucho, pero también hemos aprendido en algunas cosas, y creo que es cada vez más habitual a los congresos que voy yo que hay un gran número de asistentes que permiten que sean desde el extranjero, como dice, y con un ahorro evidente de, de los costes. Es cierto que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se viene apostando de hace tiempo por, por la potenciación de, de la asignatura de la educación física en, en educación primaria, como ya contaba contabais. Y creemos que es que además es un elemento esencial para, para los niños. Mi hija se encuentra entre el noventa y tantos por ciento, ese que tú decías, los dos prefieren, eso asignatura evidentemente favorita, y lo, lo disfrutan. Y es verdad que incluso leyendo algunos estudios, la situación, los niños necesitan una formación integral, y esa formación integral, igual que sucede en la universidad, tiene que venir acompañada de una actividad física, y sin duda la asignatura creemos que, que es trascendente. Y además hay una cosa que eh, nosotros tenemos muy clara, y muchas veces, no ya, hace años que, que se superó. En la investigación no solo se produce en, en el ámbito de la ciencia, de la física, de las matemáticas. Hay e investigación en el ámbito social, educativo, en derecho, y una investigación aplicada muy importante, muy importante. Y nosotros por eso defendemos que se tiene que tratar exactamente. Es por igual. Y otra cosa que nos, nos gusta y a mí me interesa resaltar siempre mucho, y es que en la universidad somos todos docentes e investigadores. Y son elementos que no se pueden separar. Somos tanto docentes como investigadores. Ahí eh, hubo incluso un debate en su momento en el que se decía, oye, la universidad tiene que centrarse en la docencia. no, no. La universidad es docente e investigador. Y es tan importante un elemento como otro. Y por eso me alegra mucho que, además, el título del Congreso quede evidenciado este elemento que, que comenta. Por nuestra parte, es verdad que nos encontramos, y lo comentaba ante una situación bueno, de muchos cambios. Hoy mismo se ha, se ha publicado la nueva ley orgánica del sistema universitario, que sin duda trae numerosos cambios a nuestro sistema. Ya sabéis que a partir de ahora desaparece la acreditación de ayudante-doctor, de desaparece la figura del contratado doctor como tal y se crea una nueva de profesor permanente laboral que la Junta de Andalucía tendrá que desarrollar, tanto en su denominación como en los criterios de su evaluación, etcétera Abre la posibilidad de que la agencia autonómica, en este caso nuestra agencia andaluza, que ahora se denomina ACWA, sea la que evalúe no solamente a estos profesores laborales permanentes, sino también a los profesores titulares de universidad, a los catedráticos de universidad, incluso evalúe los exenios. Nosotros, en principio, no somos partidarios de de abrir ese melón, creemos que la evaluación tiene que seguir siendo, puesto que somos personal docente, somos funcionarios del Estado, no lo olvidemos, somos funcionarios del Estado y creemos que tiene que seguir siendo el Estado el que determine el acceso a esos, a esos cuerpos y así vamos a intentar eh, que se mantenga. La verdad es que esto nos genera cierta preocupación desde el punto de vista, de hecho ayer tuvimos una reunión con el ministerio eh, en el que se acordó establecer un grupo de trabajo entre las comunidades autónomas por el aumento del coste que va a suponer la entrada en vigor de la nueva ley. Es decir, no sé cuántos ayudantes doctores están asistiendo a este a este evento, pero los ayudantes de doctores que ahora estaban a 24 créditos la nueva ley establece que vayan a 18. Eso supone que donde antes teníamos eh, cuatro ayudantes doctores, ahora vamos a tener que tener cinco ayudantes doctores. Y eso, evidentemente, en un sistema tan amplio como el andaluz, implica una cantidad enorme, enorme, ...de millones de euros que hay que adicionar al sistema. Estamos hablando de más de 20 millones de euros que evidentemente tienen que salir de, de algún sitio. Y esa es una preocupación evidente que tenemos y que creemos que, que hay que trabajar. Y por eso hoy mismo, esta mañana, acabo de, de hablar con el consejero, hemos puesto a su firma el inicio de la tramitación de la nueva ley andaluza de universidades. Una nueva ley andaluza de universidades que adapte el sistema andaluz a la nueva legislación nacional y que palíe en la medida que sea posible los efectos. Por poneros solamente un ejemplo, hoy lo comentaba con, con el decano, este año hemos inyectado 31 millones de euros extraordinarios a los planes propios de investigación, incluido el plan propio de la Universidad de Granada. Bueno, so, la ley dice que el plan propio de investigación debe ser el 5%, el 5% del presupuesto de cada universidad. A día de hoy, la universidad andaluza que más dedica está en torno al 2,5%. Estamos hablando de unas cantidades enormes, y tenemos que ver cómo eh, adecuar esa, esa nueva situación a esa, a esa investigación. Nosotros, evidentemente, que nos parece bien que los ayudantes de doctores den menos clases, porque están en un periodo formativo y creemos que tienen que acreditarse y a, a hacer mérito y formarse, pero tenemos que añadir a eso, lógicamente, una, una financiación, y es importante. Y, por último, también do, dos elementos que creemos que son muy importantes en general para el sistema universitario. Por un lado, sabéis que desde el año 2010, en Andalucía, no se pueden implantar nuevos títulos, las titulaciones que se aprobaron en 2010 ya se han agotado, ya están implantadas en todas las universidades y lo que vamos a aprobar un nuevo decreto de ordenación de enseñanza que ha sido consensuado con las universidades públicas andaluzas para que las universidades puedan poner nuevos títulos, puedan crear nuevos títulos. Y queremos impulsar dentro de esa nueva normativa tres tipos de títulos que creemos que son muy importantes. Los títulos internacionales, independientemente o no, que se forme parte de un campo europeo, pero creemos que es importante que nuestros centros, nuestras titulaciones, tengan también una salida al exterior y eso nos va a permitir que haya grados de duración inferior, es el único caso en el que se permite por la legislación nacional. Por otro lado, también creemos que es importante que haya títulos conjuntos entre distintas universidades. Estoy viendo aquí a compañeros de otras universidades, que aprovecho para saludar, querido Rafa, me alegro mucho de verte aquí. Una de las personas que tiene la culpa de que yo esté aquí porque durante cuatro años está diciéndome la importancia que tiene la, eh, la educación física en, en la universidad. Y al final me ha convencido, me ha convencido. Bueno, pues creemos que creemos que esa relación que existe, que me, que me comentaba Feli antes, entre compañeros de distintas universidades, se pueda traducir también en esos títulos interuniversitarios. Nosotros no somos ajenos a que cuando eh, se plantea la posibilidad de abrir una universidad privada, pues genera cierto debate, ¿no? Y, y que se habla de la privatización y tal. Nosotros, como, como Administración Pública, no, de, no destinamos ni un solo euro a una universidad privada se abre una o se abren cinco, no destinaremos ni un solo euro a las universidades privadas. No afecta para nada la financiación de las públicas. Pero fijaos, nosotros jugamos las universidades públicas, de las que yo también soy funcionario, jugamos con una mano atada muchas veces porque las universidades privadas tienen muchísima más flexibilidad que nosotros. Nosotros llevamos desde el año 2010 sin poner nuevas titulaciones. Eso a las universidades privadas no les pasa. Si ellos tienen que despedir a un profesor, ...o no prorrogar el contrato para contratar a otro... ...porque creen que hay una titulación que tiene mayor demanda... ...seguramente, tiene mucha más flexibilidad... ...y nosotros lo que queremos dotar es de flexibilidad a las universidades... ...y por qué no hacer títulos conjuntos... ...liberar capacidad docente... ...e impartir otros títulos conjuntos... ...que puedan ser asumidos por distintas universidades... ...seguramente haya líneas de investigación... ...en vuestra facultad, en vuestros departamentos... ...que sean coincidentes con las de otra universidad ...y podáis generar a su vez... ...unos títulos originales que puedan ser además... ...atractivos... ...y muy interesantes para todos los demás. Por lo tanto, ese será uno de los elementos básicos. Y también los títulos duales. La experiencia de la formación profesional dual es muy positiva. La inserción laboral de los estudiantes es muy importante... ...cuando participan en esos títulos duales. Y nosotros queremos también impulsarlos. Por lo tanto, van a tener condiciones más favorables... ...a la hora de ser evaluados por nuestra agencia ...y de ser aprobadas por la Junta de Andalucía. Creemos en la formación dual y creemos que además... ...que la educación física también tiene espacio... En ese, ...en ese ámbito. Y por último, invitaros a participar... ...en lo que hemos denominado... ...estrategia universitaria para Andalucía. Ahora mismo está haciendo... ...el Centro de Estudios Andaluces, el Centra... ...una encuesta... ...más de 2.000 encuestas... ...en todo el sistema universitario público... ...para conocer la situación de la universidad... ...y queremos hacer una estrategia de aquí a 2027. ¿Qué es lo que necesita la universidad? de aquí a 2027 o dónde queremos que estén nuestra universidades dentro de unos años. Y eso va a estar, se va a abrir una consulta pública para que cualquier ciudadano, cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda expresar su parecer, sus inquietudes y pueda realizar aportaciones que seguro que luego tendrán reflejo en esa estrategia que aprobaremos a lo largo del presente año. Yo no quiero finalizar sin reiterar mi agradecimiento a los organizadores. Desearos un feliz congreso, un buen trabajo durante estos Tres días y daros a todos las gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Eh, bueno, me, me corresponde dar el último turno de, de intervenciones, de inauguración del séptimo Congreso Internacional de Investigación Didáctica de la Educación Física y, y en primer lugar eh, decir que yo sí que me acuerdo del primero. Me acuerdo perfectamente de, del primero, porque fue el primero en muchas cosas, para todos. Y realmente es una satisfacción ver que, que llegamos al, al séptimo congreso y estoy seguro de que por su solvencia académica y por su rigor científico, continuará y, y se celebrarán muchísimos más y, y vendrá gente que cogerá el testigo y en cierta manera continuará, continuará con él. Eh, yo quiero centrarme sobre todo en aspectos fundamentales eh, y en cierta manera que los han esbozado mis, mis compañeros de la mesa. Eh, estamos en una facultad de educación eh, y muchas veces eh, se ha puesto el, el énfasis o el foco en el ámbito investigador, otras veces en el ámbito docente. No se puede entender, como ha indicado muy bien el profesor Herrera, una docencia solvente sin una investigación rigurosa. La docencia se apoya en evidencias, en resultados, en resultados científicos. Y eso es la universidad. Y la universidad tenemos que trabajar a partir de hechos hechos científicamente constatados y demostrados, y con rigor, y a partir de ahí sacar las conclusiones oportunas y pertinentes. Por lo cual este congreso viene a decirlo y a poner en, en el foco una realidad que aquí no han querido indicar los, los coorganizadores de, del evento, y es que tal vez este departamento, junto con, con colegas de, de la Universidad de Jaén, a quienes está aquí viviendo, y de la Universidad de Almería, pues es ahora mismo tal vez el, el departamento más no quiero decir eh, puntero, a lo mejor más potente a nivel nacional en didáctica de la expresión corporal y eso no es el resultado de, de un día, sino es el resultado de mucho trabajo, de una proyección y de hechos y de eventos científicos como el que aquí se está celebrando ahora mismo, que permiten poner en valor, que permiten hacer esa transferencia de la investigación para que se enriquezca la docencia. Porque no nos olvidemos, eh, la universidad no solo es docencia e investigación, es transferencia. Si no hay una transferencia del conocimiento, del conocimiento riguroso basado en investigación, no hay una transformación social. Ustedes, todos los que estamos aquí, tenemos un compromiso social. Y el compromiso social es mejorar la formación en el ámbito al que pertenezcamos, pero mejorar la formación. Y para hacer eso, y haciendo eso, es lo que se conoce como transferencia. De nada sirve la investigación que no se transmite. De nada sirve la docencia que no se basa en una investigación rigurosa. Y de nada sirve si al final no permite mejorar la vida, que es el fin último que todos buscamos, por lo cual se produce la transferencia. Y yo creo y me consta que ese proceso de transferencia ya se está produciendo, ha llegado esa mayoría o sea, de edad, por decirlo de alguna forma, a nivel del Congreso, y ya empezamos a ver esa transformación, esa transferencia del conocimiento. Yo les pongo un ejemplo muy, muy sencillo, y permítanme que coja un, un minuto. Yo soy profesor de, de lengua inglesa, y yo no tengo la suerte que tienen los profesores de educación física. La asignatura de lengua inglesa no está entre las preferidas de los alumnos de sexto de primaria. De hecho, yo creo que junto con matemáticas formamos parte de... No quiero poner una etiqueta, pero bueno, veo que es su sonrisa, por lo cual me están entendiendo perfectamente. Eh, yo llevo tiempo colaborando con compañeros de actividad física y deportiva y a través de investigación rigurosa hemos descubierto que microactividades de alta intensidad deportiva durante la clase favorece y potencia en un 30% la capacidad y el, el, la atención cognitiva del estudiante. Por lo cual, hechos tan sencillos como lo que antiguamente se hacía de que la asignatura de educación física, que afortunadamente ha subido a tres horas a la semana, sin se partir a siempre a última hora de la tarde, porque había la convicción de que iba a alterar mucho a los estudiantes, es un error científico. Debería de hacerse en la primera parte de la mañana o la mitad de la mañana, porque activa, cognitivamente, de tal manera, y generar endorfinas positivas para el aprendizaje. Por lo cual, yo que soy docente de inglés, a un profesor de inglés en primera le diría ten la clase de inglés después de la clase de la actividad física deportiva. Porque van a, un, van a tener un riego sanguíneo tan estupendo, celebrar sus alumnos, y, una, y un despertar tan, tan bueno que va a ser extraordinariamente beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algo tan nimio como esto, como es la organización escolar de cuándo estructurar los horarios, la investigación educativa en actividad física me demuestra que es positiva para cualquier materia. Por lo cual, esa convicción de no, no, no, educación física, la última asignatura del horario, eso es un error. Eso no se basa en conocimiento científico solvente. Eso es una tradición, no quiero decir malentendida, pero no, permítame que tenga, no me permita esa libertad. Pero bueno, eso es lo que permite la investigación educativa. Eso es lo que es transferencia. Eso es lo que tenemos que aplicar, eso es lo que les pido a ustedes. Participen, escuchen, empápense de todas las experiencias que les van a trasladar, conozcanlas, y cuando las conozcan, atrévanse a ponerlas en práctica cuando tengan la posibilidad de hacer ese desarrollo. Y continúen toda su vida desarrollando una investigación en acción. Un buen docente tiene que intentar mejorar todo lo que hace. Eso es innovación educativa, que es el inicio de la investigación educativa. Por lo cual, bueno, no, no quiero continuar por, por ese ámbito. Eh, profesor Herrera, un placer escucharle. Estamos deseosos de conocer ese nuevo mapa de, de titulaciones. Ojalá que podamos, en un futuro muy cercano, tener nuevas posibilidades. Y, ¿por qué no?, un proceso de vibración también en la forma en la que, en la que colaboramos y en la que trabajamos en las universidades. Este congreso y este departamento es un claro ejemplo de ello. Hay compañeros no solo de, de, de otras facultades y universidades españolas, sino a nivel internacional y ese no es el futuro, ese es el presente desde hace mucho tiempo y en este, y en este ámbito tendrá toda nuestra ayuda y colaboración para lo que, para lo que proceda. Y a todos ustedes a agradecerles la, el estar aquí, el participar activamente y confío que muchos de ustedes continúen haciéndolo y los más jóvenes en un futuro sean partícipes y estén aquí donde estamos nosotros ahora, intentando todavía mejorar mucho más que hace falta lo que es la investigación y la, y la docencia en este país. Todo el éxito del mundo. Y disfruten que van a tener una oportunidad de, de escuchar a gente muy interesante y que va a enriquecerles a todos los niveles. Muchas gracias y mucha suerte. Y damos por inaugurado séptimo congreso.